El proceso de acreditación de la carrera de contador público involucra a todos los actores que forman parte de la vida institucional. Para acreditar fue necesario adecuar los contenidos mínimos de la carrera de contador público a los estándares que la profesión ha fijado a través de la resolución ministerial 3400. Para acreditar, no solo tenemos en cuenta el plan de estudios, sino todas las áreas que intervienen. Es decir, todo lo que esté relacionado a investigación, a extensión, el cuerpo académico que dicta las materias de la carrera y también todo tiene relación a la infraestructura donde se desarrollan las actividades. Es por esto que hace muchos años venimos preparándonos para este proceso de acreditación Vamos a tener dentro de poco la visita de nuestros pares evaluadores y tendremos los resultados de lo que hemos presentado para acreditar. Asimismo, en función a los planes de mejoras que propusimos de nuestro proceso de autoevaluación, lo estamos llevando a cabo y también vamos a tener resultados que creemos día a día van a ser mejores para nuestra institución. Desde la dirección de carrera, desde la cual este, estoy a cargo desde el año 2014, se han realizado muchísimas acciones para este día. Eh, ha sido un desafío muy grande, personalmente, llevar a cabo este proceso junto a, a Silvia Padró. Y bueno, estamos ansiosos por, por esperar los resultados que creemos que serán los mejores posibles. Agradecemos a toda la comunidad por el acompañamiento. Como dije al principio, el acreditar es un compromiso de todo. Mejoramos para acreditar y acreditamos para mejorar.